Pilar Garrido, candidata por Guipúzcoa, del Carrequín Podemos, Unidas Podemos. ¿Qué tal, Es una buenos días. Eh, quizás podemos decir que no muy conocida en el ámbito político vasco, aunque ha sido portavoz de Unidos Podemos en el Senado, aunque sabemos que ha sido además con tertulia en espacios de esta casa, así que para algunos de nuestros espectadores sí conocida, pero para quienes no la conozcan, además de catedrática, por ejemplo, en Derecho Constitucional. Doctora. En Doctora. En derecho. Doctora. Me habéis subido eh, un Efectivamente, poquito. que sabemos sí. que lo es. ¿Y sí. ¿Eh, quién es Pilar Garrido? Bueno, Pilar Garrido es una persona que ha desarrollado la mayoría de, de su trabajo profesional en la Academia, en la Universidad del País Vasco, en, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y que me digamos, dedicado eh, pues bueno, a investigar, a trabajar, a, a pelear ¿no? desde la academia, de otra manera, pues eh, por los derechos sociales, eh, investigando sobre el Estado social, sobre su desarrollo y, por lo tanto, eh, el salto a Unidas Podemos sí es verdad que es un salto a, a la política, pero sigo trabajando ¿no? dentro de, de ese mismo ámbito de defensa de, de los derechos eh, sociales, con lo cual hace que haya un hilo de, ¿no? de conductor entre una cosa. Y, y otra. ¿Y por qué ha decidido saltar a Unidas Podemos y a la política, un ámbito que ahora podemos decir que tampoco es el más valorado en la sociedad? ¿Por qué ese salto? ¿Por qué, ¿Qué es lo que quiere hacer eh, Pilar Garrido en la política? Bien, como digo, yo llevaba muchos años eh, trabajando, trabajando, investigando, ayudando ¿no? a hacer políticas públicas a otros en, en beneficio ¿no? de la defensa de estos eh, derechos sociales, de, de reforzar. Yo he trabajado mucho sobre, sobre el derecho a la vivienda. De hecho, llegué a ocupar ¿no? un cargo que era eh, ...al cual llegué más que nada por, por mi expertise... ...porque había trabajado sobre sobre ese tema... ...y fue directora de, de vivienda del gobierno vasco... ...entonces eh, dos razones... ...por un lado el hecho de que tenga ese expertise... ...y yo creo la posibilidad no de aportar... ...de aportar en un momento muy complicado y muy difícil... no eh, ...todo lo que he aprendido eh, para, para mejorar... ¿no? ...para mejorar eh, el bienestar de la ciudadanía... ...que tiene su anclaje en, en, en, en esos derechos sociales... Que, ...que estamos perdiendo... ...por lo tanto es un momento complicado, lo sé, pero yo creo que, que en esos momentos es donde tenemos que dar pasos adelante. Antes de preguntarle cuáles van a ser los objetivos o los retos o qué es lo que eh, Unidas Podemos quiere aportar en esta próxima legislatura, eh, quería preguntarle también cuál ha sido en su opinión el principal mérito que ha tenido Unidas Podemos hasta ahora en la mini legislatura anterior. Destacaría algunas cosas. Eh, yo creo que Unidas Podemos ha hecho un trabajo, diría, extraordinario. Yo, como digo, vengo de, de, la, de la Academia o de la Universidad del País Vasco y, por lo tanto, yo creo que soy capaz de ver ¿no? el nivel de, de solidez que tiene, por ejemplo, una propuesta legislativa. Eh, nunca me hubiera pensado que un grupo tan joven pudiera desarrollar un trabajo legislativo tan intenso, tan importante y con un hilo conductor, como digo, muy conducido a, al cambio de aquellos elementos que, que son fundamentales, ¿no? como... como ¿no? Recuperar eh, esos derechos sociales fundamentales pero un mérito concreto Algo que, que destacaría Lo mejor de esta legislatura eh, Por parte uno, de Unidos uno. Podemos ha sido Echar a Mariano Rajoy Echar a Mariano Rajoy Porque suponía abrir la puerta A una nueva mayoría progresista Que es la que queremos uh -huh. Eso podríamos decir en el ámbito general eh, Pero se achaca por parte uh -huh. de algunas formaciones Como por ejemplo el PNV Que Unidos Podemos no ha conseguido nada para Euskadi eh, Para la agenda vasca ¿Qué ha conseguido? ¿Qué, qué logro puede, ¿De qué logro puede eh, presumir eh, su formación? Habría que hacer matizaciones, porque yo creo que el PNV y Unidas Podemos no entendemos de la misma manera ni la estrategia cuando vas a Madrid, ni lo que entendemos por, por agenda social vasca. Eh, Unidas Podemos es el grupo parlamentario que, como digo, ha presentado más propuestas legislativas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, agenda social vasca no es mejorar la situación de ¿no? de los trabajadores o de los parados de larga duración, no es la lucha contra las mujeres maltratadas, no hay mujeres maltratadas en Euskadi, la subida del SMI no, no afecta a los vascos y a las vascas, con lo tanto necesitamos eh, avanzar en esas materias en Madrid para que los vascos y las vascas tengamos una mejora de las condiciones de vida. Eso por un lado y por otro lado hemos defendido como las que más el autogobierno vasco, el concierto, el cupo, la naval, cosa que no ha hecho el PNV, es decir, tenemos temas específicos que hemos defendido además Diría, no hemos defendido eh, las diputadas o, o los senadores del Grupo Territorial Vasco en el Senado, por ejemplo, sino que han sido todo el grupo parlamentario, todas las fuerzas hermanas, las, eh, el grupo confederal, los 70 eh, diputados y diputadas del Congreso, los que se han puesto al servicio de los intereses de Euskadi, que no es poco. Uh -huh. eh, Algo... Parece que han hecho mal si nos atenemos a las encuestas, eh, o por lo menos de ser la formación más votada aquí en Euskadi y de conseguir unos grandes resultados en las últimas elecciones, según las encuestas, a la que sé que no les dan toda la veracidad del mundo, eh, ustedes no van a conseguir ese, ese objetivo. No les han dolido prendas a la hora de hacer autocrítica, y lo han hecho. Ustedes han dicho eh, directamente pues que eh, en ocasiones han dado vergüenza, lo ha dicho Pablo Iglesias, lo han dicho ustedes. ¿Qué van a hacer para no volver a dar vergüenza? Bien, varias cosas. En principio yo creo que sí vamos a conseguir eh, otra vez la confianza de, de la sociedad vasca. Yo creo que esta, estas elecciones son unas elecciones históricas y por lo tanto yo creo que, que tenemos que tener claro que la importancia a la hora de depositar el voto y Unidas Podemos está claro por, cuantita, cuantitativamente por el número de votos pero también por el trabajo que hemos realizado que las políticas progresistas van a depender de que Unidas Podemos esté en ese gobierno, porque si no está Unidas Podemos, el resto de los partidos políticos, podemos citar al PNV o a H. Bildu, no va a poder hacer nada, porque va a haber una mayoría distinta, si se conforma eh, un nuevo gobierno con el Partido Socialista y Ciudadanos, de nada va a servir ni las políticas del PNV, bueno, el PNV igual luego se suma a eso, como no lo sabemos, pero desde luego no va a haber eh, políticas progresistas, y no va a haber una defensa del autogobierno vasco, por lo tanto yo creo, y espero, lo vamos a trabajar y lo vamos a explica, explicar, durante estas semanas de campaña, yo creo que sí, eh, la sociedad vasca nos puede dar la, la confianza. Respecto... Pero, pero por ir a esa autocrítica, ¿qué les diría sí. a quienes quizás se puedan sentir defraudados por sí. lo que ha hecho Podemos? Yo creo que, que tenemos que asumir y tenemos que hacer autocrítica, yo creo que hemos defraudado, que hemos defraudado en ese sentido porque nos hemos parecido un poco al resto de los partidos políticos y por lo tanto, en ese sentido, lo que hay que decir, hay que reconocer, lo mal que se ha hecho en ese sentido, en la interna, por decirlo de alguna manera, así como a la externa, yo creo que hemos cumplido un papel fantástico, a la interna no lo hemos hecho bien, hay que reconocerlo y hay que enmendarse, como se suele decir, y no volver nunca jamás a defraudar. Ese uh -huh. es nuestro propósito. Eh, ¿Cómo está viendo la campaña en Euskadi? Este fin de semana hemos visto, bueno, para su formación, desde luego, una imagen de impacto, ayer la de Pablo Iglesias en Eibar, pero también otra confieso. imagen... La de los incidentes causados ya. en torno a los mítines de Vox y de Ciudadanos que han traído a sus máximos líderes a, a Euskadi. Euskadi parece que vuelve a ser epicentro de la campaña. ¿Cómo lo ve? Pues bien, eh, son imágenes que, que siempre son imágenes muy tristes, porque nosotros desde Unidas Podemos siempre defendemos eh, las libertades y la libertad de expresión, con lo cual entiendo que cualquier partido político, piense lo que piense, tiene derecho a expresar eh, en la sí. calle o como lo considere pues bueno, sus, sus ideas. Eso por un lado, ¿no? Eh, condenamos también, como lo hemos hecho siempre, cualquier tipo de violencia, pero también es verdad que estos partidos, y concretamente Vox, viven del, del frentismo, es decir, vienen aquí, es verdad, a, a provocar, a provocar, y en ese sentido yo creo que les hacemos un flaco favor cuando le respondemos. Eh, realmente creo que cuando le respondemos les ponemos eh, en, en la agenda, en la agenda mediática y les hacemos la campaña, o sea que... podía haber votantes de Podemos entre quienes respondían ayer en esos actos contra la derecha? Yo no lo sé, quiero decir que no si diría que no no no no mentiría porque no no lo sé, pero yo creo que no no, no deberíamos de estar, aunque a veces den ganas, quiero decir que es verdad que den ganas de, ¿no?, de, de confrontar con sobre todo con las barbaridades que dice que dice Vox, pero creo que qué es lo que buscan, que realmente quieren que en Euskadi en campaña no se hable del derecho a la vivienda o se hable del autogobierno, sino que hablemos de ellos y eso no puede ser. ¿Cómo tratarán ustedes con Vox? Porque parece inevitable que no entren en el Congreso, ¿cómo van a tratar con la ultraderecha pues no lo sé. Eh, nosotros siempre hemos dicho que vamos a hablar con, con todos y con todos los, los partidos políticos, pero bueno, eso desde luego, eso es una cosa, y otra cosa es que estamos a años luz de poder eh, llegar a ningún acuerdo con una fuerza política, que es una fuerza política de ultraderecha, que es misógina, pero que también es verdad, porque a veces hay confusión, no es una fuerza nueva. Es decir, es el parte del Partido Popular, que se ha quitado la careta y que, por lo tanto, digamos que, que ahora está en esa postura extremista. Pero no son nuevos. Sé que nunca se quieren poner en el día después de las elecciones, pero le voy a pedir que lo intente hacer. <risa> y suponiendo que las encuestas eh, se cumplan y que Pedro Sánchez eh, consiga eh, pues, el mayor número de, de votos y pueda gobernar y que la llave pueda estar en Unidas Podemos, <risa> eh, ¿no van a apoyar a Sánchez si no les permite estar dentro del gobierno? Bueno, no, no ese es ese el, el punto de partida. Date cuenta que antes, desde, desde la Constitución del 78, se, se, además se hizo así para que existieran dos grandes partidos que, que se alternaban en el poder. ¿no? Pero ahora ya estamos en un escenario político mucho más complejo. Es decir, hay por lo menos, por lo menos seguramente, más cuatro partidos políticos con importancia en, en el Congreso. Y eso sí o sí va a obligar a, a hacer gobiernos de coalición. No es que nosotros digamos queremos entrar, sino es que yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas saben que no, no va a haber gobiernos monocolor. Y en ese sentido, nuestro objetivo, ¿cuál es? Pues es liderar ese bloque para que realmente podamos imponer las, las medidas progresistas que hemos dicho, que el Partido Socialista, pues bueno, las hace a media siempre, como sabéis, en el acuerdo presupuestario tuvimos que arrancarle y esa es la palabra, muchas medidas que ellos no nos atrevían a aprobar. Sabemos hicieron, hasta dónde pueden pero lo llegar. Pero sin entrar en el gobierno. ¿Esta sí. vez eh, quieren estar sí o sí en el gobierno o sí. podría repetirse esa situación? No, sí, sí, estar en el sí, porque ¿Por hemos visto, estando en la, en, la, en la oposición, yo concretamente, que he estado en las mesas de negociaciones, en algunos reales decretos, como el Real Decreto de Alquileres, he visto hasta dónde pueden llegar y hasta dónde podemos estirar sus medidas estando en la oposición. Si queremos real hacer realmente un cambio, un cambio importante, un cambio de, de defensa de... De, de los intereses de las mayorías sociales, hay que estar en el gobierno. Uh -huh. eh, da la sensación de que casi tienen ustedes más miedo a un gobierno de Sánchez con Ciudadanos que a un gobierno de las tres derechas, que ahora mismo, según esas encuestas, eh, se, se descarta. ¿Esto es así? ¿Les preocupa que haya un gobierno de Sánchez con Rivera de vicepresidente? Nos preocupa y, y mucho. Es decir, si hay un gobierno de Sánchez con vicepresidente de de Rivera, pues al final tendremos un, un partido de derechas. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué lo criticamos? Si, significa que vamos a volver a, a los recortes, que, que se van a bajar los impuestos, pero se van a bajar los impuestos a los ricos, que se van a privatizar todos los servicios públicos de, de, que usamos la mayoría de, de las personas y que, eso también es muy importante, van a atacar constantemente al autogobierno vasco. Y eso... Uh -huh. Es muy peligroso. Eh, parece que ese autogobierno vasco va a ser ahora el Carrequín Podemos, el, la formación por la que va a pelear. ¿No va a ser el Partido Nacionalista Vasco, que es una de sus eh, bazas a la hora de hacer campaña electoral? Yo no diría que, que yo voy a defender más que, que el PNV el autogobierno, pero sí tanto como él. O sea, es decir, yo, yo, yo respondo a eso porque es el PNV el que parece que se autoproclama el único defensor de lo vasco y del autogobierno. No, nosotros vamos a defenderlo eh, igualmente que él, es decir, tenemos, tenemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones en el Parlamento Vasco y también en Madrid, hay que cumplir por lo menos el estatuto de Autonomía. Llevamos 40 años de, de incumplimiento. Hay que hay que respetar el Cupo, hay que respetar el concierto, hay que avanzar en, en el autogobierno hacia, hacia mayores cuotas de, de, de autogobierno. Por lo tanto, lo vamos a defender igual que el PNV, pero con una diferencia, que somos más. Pero la negociación, por ejemplo, de las transferencias no la está liderando el Carrequín Podemos. Es que la, la, la negociación de transferencias se hace, entre, se hace entre gobiernos. Cuando ocupemos el gobierno en Madrid, el PNV tendrá que negociar con nosotros. Y, y los vascos deberían y las vascas deberían de pensar, cuando cualquier partido, el que gobierne en Euskadi, eh, va a, a Madrid ¿no? a negociar las transferencias, ¿quién quiere que esté en ese gobierno? ¿Ciudadanos y el Partido Socialista o Unidas Podemos? Esa es la gran pregunta. Uh -huh. Me gustaría preguntarle por algunos asuntos, digamos que están siendo actualidad eh, últimamente y que pueden serlo en la próxima legislatura, para conocer más o menos el posicionamiento de su formación de Unidas Podemos. No es fácil, sé es que no es fácil, sí, sí, mucho pero, bueno, tiempo, lo pero, por sí. ejemplo, ¿se mostraría a favor, en contra o abstención ante, por ejemplo, una ley de eutanasia? Sí, sí, nosotros fuimos eh, la primera fuerza política que ya registramos una ley de, de eutanasia y fue el Partido Socialista y el resto de los partidos el, los que impidieron que, que se tramitara, con lo cual ya lo hemos hecho, sí. ¿A favor, en contra o abstención de la gestación subrogada? No no a la gestación subrogada, no a la mercantilización del cuerpo de, de las mujeres. Además, eh, ese uso del cuerpo de las mujeres, eh, las mujeres son su cuerpo y no somos fábricas para criar niños, sobre todo esa función caería, como siempre, en las mujeres que, ¿no? que, que son más pobres o viven en una situación más precaria para, para buscar de alguna manera una salida. No. Aunque los ricos puedan encontrar esa salida en otros países... Yo, mira, si tienen que irse a otros países a hacerlo, pues bueno, pues yo no voy a decir, porque harán lo que ellos consideren que hacer, pero en nuestro estado, eso va a estar regulado y en la medida de que Unidas Podemos tenga fuerza no, no se va a permitir. ¿Cambios, reforma en una ley del aborto, por ejemplo? No, nosotros estamos de acuerdo con el que el derecho al aborto es un derecho que, que hemos conquistado y que hay que defender, con lo cual, desde luego, ningún paso atrás en ese sentido. ¿Un referéndum en España por el derecho a decidir? Sí, por supuesto. Y Nosotros siempre hemos dicho que si pudiéramos, vamos a poner hipotéticamente a reformar la Constitución habría que cambiar, por supuesto, el modelo territorial, porque el Estado de las Autonomías, no es que ya esté viejo, yo creo que, que está muerto, y ahí habría que, que introducir el derecho a decidir. Y creo que el derecho a decidir no solo sobre el modelo territorial, sino que nos tenemos que acostumbrar a, a participar más activamente en política y a decidir sobre todas aquellas cuestiones que afectan a nuestra vida. ¿Un referéndum solo en Cataluña o solo en Euskadi por el derecho a decidir? Sí, desde luego. Luego son los, los catalanes o seremos las, las vascas las que decidamos qué tipo de relación queremos con el Estado, sin duda. ¿Relación con Cataluña? ¿Un 155 para Cataluña? No, no, nunca más. Yo estaba en el, en el Senado, porque en el Senado parece que nunca pasa nada, o no pasaba nada hasta este momento, pero llegó el 155. Y la verdad es que los vascos y las vascas, no solo, ¿eh? también el resto de los compañeros lo pasamos muy mal. Esperemos que, que eso no vuelva a pasar. Pero vuelvo a repetir, para que eso no vuelva a pasar, el Partido Socialista no puede hacer una coalición de gobierno con los ciudadanos, porque tendremos un 155, primero en Cataluña y quizás luego en Euskadi. ¿Cuál es la solución para Cataluña? Así si es que hay solución para Cataluña. Sí hay solución, claro que sí hay solución. El problema de, de Cataluña o del conflicto catalán es que, dicho de una manera sencilla, se ha dejado que se pudra. Es decir, nadie, no ha habido ningún gobierno con la suficiente altura de miras para enfrentar un problema y un conflicto que es político. Por lo tanto, la vía para solucionarlo es la vía democrática y es el diálogo. Y hay que sentarse para buscar una, una solución. Y como en el resto de los países se ha hecho, eh, si tenemos la intención de buscar esas democrática, pues la, la encontraremos. Yo no tengo ninguna duda. Si Unidas Podemos está en el gobierno, buscará la solución. ¿Algún cambio, alguna reforma en asuntos como la caza o los toros, que parece que en esta campaña también han entrado? Sí, eh, nosotros sí que queremos una ley de caza no para prohibir la caza, sino para mejorar. Lo piden también las asociaciones de, ¿no? de las asociaciones de, de cazadores. Por lo tanto, sí es verdad que, que queremos hacer cambios, cambios en, en esa en esa regulación, pero para beneficiar. Eh, y para ¿no? eh, proteger también nuestra, nuestra fauna, nuestros montes, también respetar el derecho de, de los cazadores. Por lo tanto, hay que sentarse, ya estamos sentadas con, con asociaciones de, de, de cazadores para ver qué es lo que piensan y si hablamos de los toros, pues bueno, no estamos a favor de los toros, con lo cual lo que vamos a hacer es ni una peseta, mejor dicho, ni un euro a, a, a, a ese tipo de, de festejos. No vamos a imponerlo ni a prohibirlos porque creemos que si se deja de, ¿no? de, de subvencionar y dar dinero público, eso por sí solo al final acabará perdiéndose. ¿Salario mínimo interprofesional? ¿Hay que subirlo, hay que bajarlo, hay que subirlo hacia abajo, como decía el otro día Pablo Casado, no hay que tocarlo? No, nosotros en eso somos muy claros, no hacemos propuestas extrañas. Eh, hemos conseguido subir a 900 euros el salario mínimo interprofesional, creemos que tiene que ir en esta legislatura creciendo hasta llegar a los 1.200 euros y situarnos en lo que dice la Carta Social Europea. ¿Le preocupan las fake news o el uso directamente de las mentiras en campaña electoral? Mucho, me preocupa mucho, me preocupa mucho la situación que, que se está viviendo en, en, en el Estado español. Eh, no solo porque afecte a Unidas Podemos, que nos afecta, como sabéis, y mucho, sino porque creo que, que afecta a, a la democracia, hace que, que dudemos de que este Estado sea verdaderamente democrático. Eh, se quieren construir determinadas eh, medidas para finalmente eh, subvertir la voluntad popular. En, en Euskadi, por ejemplo, decías, ganamos las últimas elecciones Por lo tanto, ganamos las últimas elecciones y la sociedad vasca entiendo que quería que Unidas pudiéramos eh, gobernarse. Pues bien, hubo una serie de actuaciones de las cloacas del Estado para que eso no sucediera. Y eso es en contra de la voluntad popular y, concretamente, de la voluntad popular del pueblo vasco. Las cloacas del Estado ha sido uno de los asuntos que, precisamente, Podemos estar introduciendo en esta, en esta campaña. El gobierno lo niega. Ustedes tienen muy claro que sigue habiendo esas cloacas. Sí, tenemos claro que esas cloacas del Estado llevan mucho, mucho tiempo en los subterráneos de, ¿no? de, de el Estado y ...del Estado y del Gobierno y que de pronto no van a desaparecer... ...de un día para otro, sino que eh, están ahí, hay muchas relaciones... ...podríamos hablar de la Comisión de Investigación... ...de por qué no quisieron el Partido Socialista el resto de partidos políticos, pero también el Partido Socialista que Villarejo no fuera a contar lo, lo que sabía. Es decir, hay indicios, el imputado, alto cargo de la Moncloa, hay indicios que, que nos dicen que las cloacas están ahí. Y uno de los objetivos principales de Unidas Podemos, si está en el gobierno, es limpiar las, las cloacas. Últimos 30 segundos. Un mensaje para el 30% de indecisos que todavía no sabe qué van a votar el 28 de abril. Bien, yo les diría que Unidas Podemos es una fuerza política confiable, es un voto seguro, sabemos lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, no cambiamos de bando, y por lo tanto, si estamos, si nos dan la confianza y estamos en el en el gobierno, haremos políticas en favor de de, de la gente y de las mayorías sociales y desde luego no nos temblarán las piernas. pues Pilar Garrido, cabeza de lista de Unidas Podemos, el Carrequín Podemos por el Puzcoa. gracias por acompañarnos en esta primera entrevista electoral aquí en Euskalt Televista. Se arrecasco y suerte. Gracias a ti. Aquí nos despedimos de momento, volvemos mañana con la